En este vídeo vamos a demostrar, en lean, la siguiente eh, fórmula. Si i es igual a x y y también es igual a z, entonces x igual a z. Y vamos a hacer distintas demostraciones para ver la regla de introducción y de eliminación de la igualdad que hemos visto en el vídeo anterior y también hacerlo con cálculo. Bueno, vamos por parte. Empezamos importando la librería de tácticas y declarando u una variable sobre tipo y x y z sobre variable como variable sobre u. Bien, la primera demostración es puramente declarativa. Como lo que tenemos que demostrar es una implicación, pues primero suponemos la primera condición, la de y igual a x, y le damos un nombre, le damos como nombre H1, observamos que aquí, <coughs> ya la tenemos vamos a verlo bien, también suponemos, en fin, aquí ya la teníamos aquí también suponemos la segunda hipótesis, y igual a z, también le damos otro nombre, h2, en este momento ya tenemos las dos hipótesis, y la conclusión es por tanto x igual a z. En fin, esto es simplemente la regla de introducción de la implicación. Bien, a la hipótesis 1, a la hipótesis 1, le podemos aplicar la regla de simetría de la igualdad. Y entonces, en lugar de x igual a, y, de y igual a x, pues obtenemos x igual a y, y eso es lo que ponemos como hipótesis 3. Ya tenemos la hipótesis 3. Bien, en ese caso, lo único que, poder, que necesitamos es aplicar la regla transitiva entre la 3, x igual a y, y la 2, y igual a z. Aplicamos la transitiva y con eso ya tenemos la demostración, nuestra primera demostración. ¿Cómo se puede simplificar? Esto lo hemos visto en vídeos anteriores, decir, demostrar y la justificación, eso es, apura, es azúcar sintáctico. En lugar de todo eso, podemos dejar simplemente la justificación sin mostrar que va Podemos seguir simplificando porque en lugar de H3 podemos poner simplemente su justificación, que es aplicar la simetría al h1 ya que aquí ya lo hemos quitado y ya por tanto el h3 sobra y por último lo de suponer eso es azúcar sintáctico para un lambda término con lo que ya lo tendríamos en una expresión lambda todavía podemos seguir simplificando con más azúcar sintáctica porque le, sí que le aplico la simetría a la hipótesis H1 lo puedo dejar simplemente como con la anotación punto aplicando sin a H1 ¿Bien? y esta quinta demostración bueno, pues sería esencialmente la demostración también lo podríamos intentar con buscando como se haría buscando con eh, dentro de la librería de lea y si buscamos lo que me dice es exactamente este lambda término en fin podemos incluso simplificarlo porque igual a x lo podría quitar y sería con el con eh, la congruencia por la izquierda ¿Eso que dice esa regla de la congruencia por la izquierda? Que si X es igual a Y, entonces, que X igual a Z es equivalente a Y igual a Z. En fin, como solo necesito la implicación de este bicondicional, solo necesito la implicación hacia la derecha, bueno, pues por eso es por lo que se pone lo de DMP. Es más, como siempre... Una vez que aparece podemos ir, escape punto, y ver cómo está hecha la demostración. Y la demostración pues, la he hecho simplemente reescribiendo con la hipótesis. Bien, y eso del, del reescribir, bueno, pues eso nos llevaría también a los métodos declarativos. ¿Cómo podemos demostrarlo de manera declarativa? Aplicativa, quería decir. Control X3. Control-C, Control-G, ¿cómo lo podríamos hacer? Bien, esto es lo que tengo que demostrar. Entonces, como lo que tengo que demostrar la aplicación es, son implicaciones, pues uso la táctica intros. Y con la táctica intros, como me va a introducir dos hipótesis, esa hipótesis me voy a llamar H1 y H2. Ya la tengo aquí. Bueno, ¿y ahora qué es lo que tiene que hacer? Pues ahora lo que tiene que hacer es reescribe, en fin, lo podría haber puesto primero un poquito menos compacto aquí reescribe h1 hacia la derecha, mirad vuelvo aquí si reescribo con h1 lo tengo que reescribir de derecha a izquierda al reescribir que va a ser pues que este x lo va a cambiar veis ¿Vale? y ahora esto es exactamente es exactamente H2 ya tendría la demostración completa mira que aquí siempre me está diciendo bien, eh, bueno, que está todo bien y no queda nada pendiente pero en lugar de escribir exactamente H2 también podría haber puesto la táctica de asunción por hipótesis le estoy diciendo busca en una de las hipótesis pero en lugar de hacerlo aquí podía haber escrito que era como lo tenía Reescribe esta táctica RW que es reescribe y después busca en la hipótesis si ya se cumple. Bueno, pues ya lo tenemos. Otra forma. Bien, aquí otra vez tengo las dos hipótesis y esta demostración en lugar de reescribir en la conclusión, puedo reescribir H1 en la hipótesis H2. Si reescribo, ¿qué va a hacer? Pues va a sustituir este i por este x. Reescribe, efectivamente, ya en lugar del i pone x. Pero ahora ya la conclusión coincide exactamente con la hipótesis H2. O bien, qué es lo que podría ser, aquí también le podría decir, Asunción, porque ya es la hipótesis H2 pero esos dos reescribe y después en la hipótesis pues lo podemos combinar con la táctica RWA y en un paso pues ya tendríamos la demostración y ahora una forma de hacerlo que es utilizando cálculo, la táctica de cálculo esta táctica aquí es la primera vez que la vamos a utilizar Bien, y la táctica de cálculo no es más que igualdades encadenadas. Vamos a ver cómo es. Primero se introducen las dos hipótesis. Y vamos a empezar un cálculo. El cálculo tengo que empezar en X y terminar en Z. Bueno, por empezar lo que hago es X igual a Y. ¿Por qué? Hombre, aplicándole la simétrica a H1. Y el Y es igual a Z. ¿Por qué? Por H2. Bueno, pues ya tenemos. ¿Y cómo se van encadenando estos de los tres puntitos que pongo aquí? Pues simplemente unir la parte derecha del anterior, que en nuestro caso es I, con Z. ¿Vale? Bueno, pues se va haciendo y ya tengo otra forma de demostrarlo. Ya lo veremos que esto es mucho más interesante cuando las demostraciones son más complejas. Pero en fin, para introducirlo mejor, introducirlo en un caso simple. Y el último es, bueno, voy a decirle que me dé sugerencia de método automático. Le pido sugerencia y me dice que intente con el método finish. Esto lo dejo aquí comentado. Introduzco el método finish y también sale la demostración. Ya lo tengo todo este rojito lo único que no lo he grabado ya lo he grabado y con eso ya hemos visto todas las 11 demostraciones distintas de esta propiedad los enlaces lo pondré en los vídeos una vez que termine la grabación y eso es todo por ahora